Eh, ni hecha de, idea. hablábamos hace cinco minutos, Marta y yo, eh, hubiera sido más oportuno colocar esta, esta mesa de esta tarde, porque, bueno, todos hemos visto en, en prensa y en la televisión pues, la, las últimas noticias que no, desoladoras, no nuevas, porque no eran nuevas, las conocíamos, pero sí la, la sentencia ya ha sido, pues, bueno, la confirmación de lo que todos sabíamos pero que eso no deja de, de, de preocuparnos y de, y de afectarnos. Eh, bueno, esta tarde aquí, con esa espina ya clavada, la sala se ve que hay mucho interés por lo, por lo concurrido y lo que está completamente lleno. Pues como digo, eh, Granada está preocupada por este tema, no solo porque por lo que afecta a nivel nacional, sino porque también Granada la tiene en, en, ahora mismo en, en, en la audiencia metido problemas de corrupción bastante graves. Eh, yo voy a presentar, como decía, a Marta. Marta bueno, es muy conocida por todos los que estáis aquí presentes, con, por su magnífica labor en, como portavoz del Grupo Vamos Granada del Ayuntamiento de Granada. Ella es arquitecta de profesión. Es especialista en cooperación de desarrollo de asentamiento humano con la Universidad Politécnica de México. También es profesora de piano. No lo sabía, pero es una, es una cosa muy, muy curiosa. En el ejercicio de la arquitectura desde 2000, especializada en la rehabilitación de centros históricos, programas públicos de vivienda, bioconstrucción y diseño participativo, y está en excedencia desde 2015. También es arquitecta cooperante en la oficina del centro histórico de León Nicaragua, el programa 2004 de Patrimonio de la AECI, docente en los estudios de diseño de interiores en la Escuela de Arte de Granada 2006-2007, secretaria 2003-2004 y presidenta de 2005-2015 de la Asociación Adobe Arquitectura y Compromiso Social, fue también decana del Colegio de Arquitectos de Granada desde 2011 hasta 2015 y como he dicho al principio, actualmente es la portavoz del grupo municipal Vamos de Granada. Carlos Castresana, lo voy a presentar, aunque no esté presente, pero como decía, ya vamos avanzando en este tema. Carlos Castresana, muy conocido y sin amigo también por todos los aquí presentes, y, y muy complicado resumir el, el currículum de Carlos Castresana. Haciendo verdaderos esfuerzos, pues bueno, yo voy a procurar no demorarme demasiado en enumerar determinados aspectos que pueden ser menos importantes, pero hay algunos que es inevitable recordar. Eh, Carlos Castesana nació en Madrid y eh, ha sido abogado, juez y magistrado hasta su ingreso por oposición en la carrera fiscal. Destinado en los tribunales superiores de justicia de Cataluña y Madrid, y en la Fiscalía Especial de Antidroga y Anticorrupción, es el 2005, fiscal del Tribunal Supremo, donde ha prestado servicio activo hasta 2014, cuando solicitó y obtuvo la excedencia voluntaria. Desde esa fecha, ejerce nuevamente como abogado incorporado al Colegio de Abogados de Madrid y dirige el Departamento de Derecho Penal de Estudios Jurídicos asociados de EJASO. Autor de la denuncia original interpuesta en 1996 en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, contra las jun la junta militares de Argentina y Chile, con la que se inició ante la Audiencia Nacional de España el llamado caso Pinochet. Ha sido experto y ponente en distintas conferencias y misiones de cooperación jurídica, entre otros con el Consejo de Europa, la Unión Europea, la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Internacional de Juristas, el Banco Mundial y el Gobierno de la Confederación Helvética. Ha publicado numerosos artículos en diferentes medios de comunicación y publicaciones académicas. Además, ha impartido cursos y congresos en universidades y en otras instituciones de Europa y América, tanto en instituciones públicas como privadas. Fue profesor asociado de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Profesor invitado de Derecho Penal Internacional en la Universidad de San Francisco, California, donde ocupó el cargo de Director de Programas de Derechos Humanos. Eh, en el primer semestre de 2014 fue también profesor invitado de Derecho Penal Internacional en Harvard Haverhoff College de Pensilvania. Premio Nacional de Derecho Humano en España. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, México. Por la Universidad Central de Chile y el Instituto Nacional de Ciencias Penales de México. Certificado de honor de la, del Ayuntamiento de California. Medalla de honor de la Vicepresidencia del Senado de la República de Chile. En septiembre de 2007, el Secretario General de Naciones Unidas le designó como comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, con rango de su Secretaría General de la ONU, cargo que desempeñó hasta agosto de 2010. En reconocimiento a su labor en Guatemala, recibió la Orden de la Estrella de la Solidaridad de la República Italiana, OSI, en el grado de comendador. También tiene la Orden de Quetzal, en el Grado de la Cruz Rancos de la República de Guatemala, la Orden de la Legión de Honor de la República Francesa, el Grado de Oficial y la Encomienda de Número de la Orden de Mérito Civil de España. En 2016 ha recibido el primer premio a la Transparencia, Integridad y Lucha contra la Corrupción otorgado por el Consejo General de la Abogacía Española y Transparencia Internacional. Actualmente es vicepresidente eh, de una entidad de las Naciones Unidas para ayudar a los países a prevenir la delincuencia y facilitar la justicia penal. También, asimismo, es presidente del Consejo Mundial Anticorrupción eh, para Iniciativa Anticorrupción Europea. Esto es, como digo, haciendo un verdadero esfuerzo de síntesis. Y, bueno, mientras llega Carlos Castesana, um, yo creo que Marta, Marta nos puede ya abrir... El coloquio de esta tarde, que vamos a dedicar un tiempo a intervención de cada uno de los miembros de la mesa y luego otro tiempo dedicado a preguntas que creo que, que es muy importante la mesa esta tarde. Cuando quieras, Marta. Muchas gracias. Bueno, eh, yo lo primero también que quería decir es que yo recuerdo, yo creo que todos recordamos aquel momento en, en la historia del siglo pasado, de finales del siglo pasado, en que de pronto. Eh, supimos que Pinochet se sentaba en el banquillo ¿no me oís? ¿hablo más alto? Así ¿Ah, sí, sí? Un poquito. creo que aquello nos dejó a todos impactadísimos ¿no? además eh, estamos llenitos eh, de historias que acaban mal, ¿no? de dictadores que se salen con la suya y de pronto que alguien sentara en el banquillo a Pinochet creo que es algo que ¿no? todos tenemos ahí que nos impactó muchísimo yo, yo recuerdo aqu aquel día y sobre todo porque como que te abría una luz nueva eh, que decías ostras que es que, que se puede sentar en el banquillo a un, a un dictador, hay cosas que pueden cambiar, yo jamás jamás imaginé que los pasos de mi vida me van a llevar a encontrarme con, con quien pudo hacer eso con, con Carlos Castresana eh, pero es que además después yo viví en Marbella y fui muchas veces me hice el viaje de aquí a Marbella simplemente para votar contra Gil y Gil, ya con aquella desesperación de decir esto es lo más indigno, ¿no? este, esta indignidad, bueno pues también fue él quien, quien consiguió finalmente que, que Gil y Gil pues, pagara eh, sus delitos y terminara eh, condenado. Y es de esas cosas que yo creo que todos necesitamos recordar continuamente, es decir, recuperar la confianza en las herramientas que tenemos para que, para que se haga justicia, para que se haga justicia. Y eso nos hace mirar con otra perspectiva también hacia el futuro. Y también nos ayuda a nosotros a sacar fuerzas para contribuir a que se haga justicia. Bien, esto de la acusación popular, que era el, el título de la charla, y que lo hemos simbolizado con esa imagen de David contra Goliath, que además creo que es ese sentimiento el que nos despierta por eso es como tan, ¿no? tan cercana y como tan atractiva la, la, la historia de David contra Golia, nos despierta una simpatía tremenda porque tenemos una sensación ¿no? de, de fragilidad ante fuerzas tremendas pero que con esa onda con inteligencia y con, ¿no? con un tiro certero ¿no? y con pues sí se, si se, si se puede la acusación popular es una figura rarísima en el, yo lo he ido aprendiendo yo, eh, llevo 10 años siendo acusación popular en distintas causas no, no me di cuenta hasta que no hice el repaso para esta, para esta ocasión eh, soy madre desde hace 10 años y, y, y acusación popular desde hace 10 años en distintas causas es una figura muy rara muy, en, en, en los países en Europa y en realidad en todo el mundo porque mm, la acusación popular eh, defiende el interés público. La acusación particular defiende pues, un daño que le han hecho a uno, particularmente, pero la acusación popular defiende el interés público. Resulta que eh, quien defiende el interés público en general es la Fiscalía. Para eso está la Fiscalía. Pero en nuestro país existe la acusación popular. Se da también la circunstancia de que en nuestro país eh, la Fiscalía es del Ministerio Público y no es independiente del poder político. Esto es una clave, porque se han intentado varias reformas de la acusación popular. ...sin reformar esa otra clave que es la independencia de la Fiscalía. O sea, eh, mientras las cosas sigan así, la acusación popular en España... ...esa figura tan particular, eh, yo creo que sigue siendo necesaria... ...y que además es una oportunidad, una oportunidad un, un, que tiene un enorme potencial. Al final es la vía de participación directa de la sociedad civil en la justicia. Yo digo que es como una especie como de las ONGs en, en, pues en la cooperación o en la acción social... Pues es en, en la vía digamos, que tiene la sociedad civil que le permite tener eh, cierta independencia en, en la actuación judicial. Eh, mmm, concretando en los casos en los que yo estaba personada como acusación popular, eh, los primeros fueron de atar. Um, yo formo, formo parte de una asociación de Adobe, que somos una asociación de técnicos. ...dedicados pues, a la mejora del hábitat y al, a un enfoque social del hábitat, eh, social y medioambiental. Y un día vino a vernos una persona eh, de esas que son como, pues como Ramón Arenas que le veo aquí... ...de estas que se, la rabia de la injusticia se le sube así por los pies y se ven impelidos a actuar... ...y, y nos contaba, eh, mi pueblo lleva dos años transformándose, destruyéndose brutalmente, tremendamente... ...con actuaciones urbanísticas que no tienen sentido... Y yo me voy al planeamiento y veo que aquello mm, no está en el planeamiento, y el planeamiento es ley. Y venía a que le asesoráramos, y nos traía todo perfectamente estudiado. O sea que nos dejó, que como que te ayudemos, y es que nos lo puedes, eres, eres tú quien ha hecho este trabajo, y nos, nos podía dar lecciones ella. Eh, mm, y lo que hicimos fue, junto con otras, otras organizaciones, denunciar... Eh, también pensábamos que simplemente con poner aquello en conocimiento de la justicia, ya la justicia empezaba a andar, ¿no? La fiscalía actuaba, la fiscalía tenía medios, ¿no? Y, y una cosa tan obvia que decíamos, si es que esto incumple la ley flagrantemente, está dañando al medio ambiente, está dañando al municipio, está perjudicando los intereses de, del municipio, todo. Y aquí clarísimamente se están beneficiando unos pocos, entonces la justicia actuará. Resulta, y aquí entra el papel de las acusaciones populares, que encima de los casos hay que estar. Hay que estar y hay que estar ahí, de continuo. Eh, las causas de Atarfe, eh, todavía alguna sigue abierta, todavía no se han cerrado esos procedimientos y mm, mm, lo que también nos hemos encontrado es que bueno, al exalcalde de Atarfe, Víctor Sánchez, le archivan sistemáticamente las causas aplicándole pues, el mismo criterio que se aplica a los casos de demencia senil. No, no es que él tenga demencia... Pero no, de demencia no de demencia ni de demencia. No es que él tenga demencia, pero por analogía se lo aplican. Y entonces eh, le archivan provisionalmente. Pero claro, mmm, es que resulta que no le juzgan. En, en las causas de ATARFE se ha conseguido probar que había delito. Y de hecho ha habido condenas. Y ha habido condenas a técnicos municipales como cómplices. Y claro. Estos técnicos recurrían, nosotros también recurríamos para que condenaran, para que juzgaran al alcalde, para que juzgaran eh, por aquellos delitos al alcalde, pero es que, claro, los técnicos decían: Hombre, es que si a mí me condenas como cómplice necesario, es que aquí hay un autor, y si no juzgas al autor, pues no me puedes juzgar a mí. Y, claro, les daban la razón, obviamente. Sistemáticamente le archivan a, a Víctor Sánchez las causas cuando claro, yo abogada no soy pero cuando te lo a los abogados dices, esto, esto, esto por dónde se, se coge pero esto es para decir que que, que esto eh, había, había ocasiones en las que me llevaba el desánimo, no era aquello de pff, te das contra una pared pero es que en este camino esas cosas se ponen en evidencia y entonces las contamos las acusaciones populares que estamos ahí las contamos y decimos está pasando esto y a partir de ahí se puede hacer algo y podemos tomar conciencia de que esa ¿no? esa supuesta justicia en la que decimos... Además, siempre te dicen, no, hombre, si pasaría, si pasaran estas cosas, eh, la autoridad haría algo y hay controles municipales y hay controles... Bueno, pues sí, pero fallan, fallan muchísimo. Y si no es que sería inexplicable, y dando datos ya concretos, eh, esto lo podría explicar mucho mejor que yo, Rosa Félix, que, que ha venido ahora, pero es que los casos de Atarfe eran flagrantes, uh, se construían viviendas en suelo industrial y le llamaban viviendas artesanales. Eh, se construyeron viviendas en el patio de un instituto, así, ah, en el patio de un instituto, se construían el doble de viviendas, bienvenido Carlos, el doble de viviendas de las que se podían construir también con urbanismo creativo que decimos los técnicos se demolieron viviendas que estaban catalogadas, pero como el catálogo no había entrado en vigor, pues el catálogo había servido como la señal de vayanse dando, váyanse dando prisa en demoler estas porque si no, no van a poder. Entonces era precatálogo, estas son, y veías que de las 60 y pico que había catalogadas, estaban empezando a caer 20-30 demolidas y se daban los premios de demolición porque todavía no había entrado en vigor, <risa> pero es que había servido como de, pues eso, vaya usted demoliendo esto que si no, no le vamos a dejar. Eh, apartamentos en equipamientos públicos y le llamaban residencia para mayores y lo que ponían en la escritura era que se venda el apartamento preferentemente a, a personas mayores de 65 años y así <ríe> así, la apariencia de legalidad que se le daba a eso porque todos había técnicos, notarios secretarios de ayuntamiento arquitectos, firmándolo firmándolo, que también esa es otra todos confiamos, en nombre, los funcionarios son independientes, son pues no. Y una conforme va conociendo más la administración, va viendo que estamos en una fase que vamos a tener que hacer un largo recorrido para recuperar de verdad esa independencia de los teños. Por ejemplo, los técnicos de Habilitación Nacional, secretarios, tesoreros eh, y interventores, eh, sí son funcionarios de Habilitación Nacional, pero sus puestos, el que estén en un sitio y el sueldo que tienen, lo decide el alcalde. Precisamente al alcalde, al que tienen que fiscalizar la legalidad, las cuentas, todo, todo, todo, todo. Y eso se supone que es una excepción en la ley, pero la excepción se usa de norma y ya está. Y, entonces, y ahí, otra vez, la acusación popular nos damos con el este de decir, bueno, vaya los controles. Ahí estamos, tenemos esa cuña hay que, hay que seguir. Eh, y bueno, Natal, el, el caso paradigmático, esa macrourbanización, más de mil viviendas. ¿Y por qué se paró? Porque. El doble se iban a construir y, y el campo de golf construido en una zona de Ribera que tiene la misma protección que la de esa del ICE. Y ahí un campo de golf. Y te encuentras con un informe técnico de un técnico de la Junta de Andalucía que te dice que aquellos son talas y entresacas y que es reversible. Y como decía uno de los técnicos que hizo el peritaje, por nuestra parte, por parte de la Acusación Popular... Si sí, reversible en tiempos geológicos, en tiempos humanos, pues no. <risa> Obviamente no. Y de nuevo ahí, es que aquí dices, bueno, claro, es que los ayuntamientos, pero está disciplina de la Junta y están los técnicos de la Junta. Pues había una autorización de un técnico de la Junta de Andalucía y que va a juzgado y que declare y que dice, sí, sí, esto esto todo, ¿verdad? esto todo perfecto. Y eh, en ese camino de Atarfe también terminamos recalando como acusación popular, eh, esto a, a petición del juez directamente, en el caso del Nevada, que en estos días está, pues, de nuevo muy de actualidad, porque mmm, se ha condenado a la Junta a pagar 165 millones de euros al constructor del Nevada. Pero que es que este hombre fue condenado. que no Aquello dices, claro, es que al hombre le paralizasteis la obra, y, y tenía todo el derecho a seguir, y le hicisteis un roto, pero es que este hombre fue condenado, fue condenado a prisión y a demoler una parte del edificio, poca, mil metros de los doscientos y pico mil que construyó, que podía construir solo cien mil, que construyó un aparcamiento de treinta mil metros cuadrados en una zona verde, y un técnico firmó, que un aparcamiento, pero de varias plantas, no es aquello de que digas un, no, he hecho un de este y esto, revésino. no, no, varias plantas de aparcamiento y aquello es zona verde, y hay un técnico que firma, esto es zona verde, y así, se queda tan ancho. Eh, Ese señor fue condenado, bueno, pues con los indringulis, eh, judiciales consigue una indemnización de 165 millones de euros. Pero no solo con los intríngules judiciales. Es que, a ver, eh, aparte del procedimiento penal en el que sí se, con se consiguió la condena, eh, la Junta recurrió la, la, la licencia, pero la recurrió fuera de, de plazo. Se le pasó el plazo, pero lo hizo. Y pidió la paralización de la obra, pero había recurrido la licencia fuera de plazo, la licencia estaba fatal dada y eso, vamos, es que está demostradísimo también en la causa penal pero como fue fuera de plazo pues licencia dada por válida y como se la habían paralizado pues yo pido eh, indemnización por lucro cesante y como lleva 10 años la obra, la obra parada, pues a, a calcular eh, pero es que ahora en el juicio de la indemnización, claro, todos pensaremos bueno, pero si le condenaron en vía penal y además la obra también se paralizó por la vía penal es decir, en el, en el procedimiento penal también le dijo: "Epa, paren ustedes las obras que estaban casi acabadas, ¿eh? estaban casi acabadas, paren ustedes las obras que esto, ¿no?". Y les condenaron. Y es así procedía. Pero todo eso no se pudo hacer valer en el, en el procedimiento de la indemnización porque el letrado de la junta no fue, no fue. Y se ha pedido en el Parlamento andaluz y en todas partes que eso se depure la responsabilidad y ahí que ha pasado. Y aquí como si no hubiera pasado nada como si no hubiera pasado nada. En fin, la historia del Nevada yo espero que no acabe aquí, que no acabe aquí, porque yo creo que con esto, y, y, y claro que hay que contarlo y difundirlo, se nos sube a todos la indignación por los pies de pensar que 165 millones de euros de dinero público nuestro, que anda que no hacen falta en tantas y tantísimas cosas, eh, van a ir a parar a un constructor que fue condenado por construir además un centro comercial que, ojo, Decimos, es que ha destruido el tejido granadino. Ah, qué jicas, no es que no, no, es que lo decía la licencia. Había un informe vinculante, negativo, de la propia, de un técnico de la propia Junta, diciendo, me reduce la actividad comercial de ese proyecto a la mitad, porque si no va a destruir el tejido comercial de todo, de toda la ciudad, de toda la ciudad. Así que me lo reduce a la mitad. Pues no solo no lo redujeron a la mitad, es que lo aumentaron. Era una de las cosas que en la licencia se tendría que haber hecho valor. Pero ¿cómo se recurrió fuera de plazo? Entonces. La importancia de la acción de la sociedad civil, de que estemos pendientes, informados y actuando. Y esa rabia que se nos sube por los pies, la canalicemos y actuemos. Eh, mmm, dicho esto, yo voy a terminar aquí, le voy a pasar la palabra a Carlos, dándole la bienvenida y mil gracias siempre por venir. Pues muchas gracias, en primer lugar por la paciencia y naturalmente, antes que nada, perdón por haber llegado tarde, pero pues es que no nos da la vida. Hemos salido de Madrid ya tarde, había un atasco enorme al salir y había un atasco eh, no previsto porque había un accidente en la circunvalación al entrar en Granada. Pero bueno, tarde y mal, pero aquí estamos. Eh, yo quería hacer hoy eh, una reflexión compartida eh, en función naturalmente de la muy particular situación en la que nos encontramos eh, en estos días y particularmente desde ayer, que se conoció la sentencia condenatoria en el caso Gürtel, eh, la vistilla que tendrá que eh, producirse el próximo lunes y que decidirá si los que han resultado condenados tienen o no que ingresar en prisión en espera del recurso de casación ante el Tribunal Supremo y la situación política de hoy, de hoy mismo, la moción de censura, las posibles eh, elecciones generales. Eh, y yo creo que es pertinente en esta situación de corrupción endémica, de escándalo tras escándalo, que llevamos padeciendo ya bastante tiempo, eh, pues preguntar qué nos ha pasado. Y es, insisto, una reflexión muy personal que, que yo quiero compartir y que me da la sensación de que aprovechando esta situación de, de casi colapso institucional, pues eh, deberíamos de alguna manera preguntarnos entre todos para obtener respuestas y sobre todo para ver qué hemos hecho mal eh, y qué tenemos que rectificar y qué tenemos que hacer a partir de ahora que no habíamos venido haciendo. En realidad no es muy distinto de lo que llevamos eh, ...trabajando eh, en equipo en Granada en estos últimos años... ...que empezó, Marta lo venía explicando... ...con el caso de la eh, megaurbanización urbanización Medina Elvira... ...hecha en unos terrenos en los que no se podía edificar... ...desde luego no se podían edificar esos rascacielos... ...que parece un Manhattan en mitad de la vega de Granada... ...de nueve alturas, en donde como mucho se podían hacer... ...viviendas unifamiliares o, o chalet pareados... ...y mil viviendas y solamente en la primera fase hicieron dos mil más el campo de golf, que ya viene de explicar, etcétera, pero es un desastre explicativo de muchos otros eh, desastres urbanísticos, políticos, administrativos, de la contratación, que en definitiva eh, vienen a resumirse en lo que denominamos corrupción, y corrupción no es otra cosa, la podemos definir de muchas maneras, pero todos nos entendemos si decimos que es desviación de poder mediante precio es eh, postergar los intereses generales por el ánimo de lucro de unos pocos para favorecer los intereses de los poderosos económicamente que creen que pueden permitirse estar por encima de la ley y así nos va. Eh, naturalmente este es un país y ese es el origen que tiene un pasado autoritario de siglos. pues Desde los reyes católicos para acá nos gobernaron durante 200 años unos jueces alemanes, unos, unos reyes alemanes, los Habsburgo. Durante los dos siguientes siglos nos gobernaron otros reyes franceses, los Borbones. Eh, en el siglo XX no tuvimos más que pronunciamientos, alzamientos, golpes de Estado, guerras eh, y dictadura. Y cuando llegamos en 1975 a construir un Estado democrático, pues carecemos por completo. ...de cultura, de tradición, de, de ese espíritu de convivencia... ...de ese espíritu de construcción de una sociedad eh, igualitaria... Eh, ...de ese Estado social y democrático de derecho... ...que escribimos en la Constitución... ...y que sigue siendo en buena medida una quimera... ...y las circunstancias pues no eran las mejores... ...pero eh, de todas formas yo quisiera muy rápidamente... ...repasar qué es lo que creo que hicimos mal en la transición de lo cual, en cierta medida, estamos todavía pagando las consecuencias y que tendríamos, en todo caso, que rectificar. Hay una cuestión que es ética, moral, eh, política, que no tiene que ver directamente con la corrupción, pero que a mí me parece que es un pecado original de la democracia española y es lo que hicimos, o por decir mejor, lo que no hicimos con las víctimas de la dictadura. Las dejamos de lado, nos olvidamos de ellas, no hicimos las exhumaciones de los más de 100.000... Eh, ...cuerpos provenientes de la guerra y de la posguerra... ...que están todavía enterrados a veces en las cunetas... ...a veces en fosas comunes... ...y comparando con situaciones de transición similares... ...a mí siempre la transición española en este ámbito... ...de los derechos humanos, de establecer una sociedad democrática... ...pero una sociedad con valores... ...me viene a la memoria lo que dijo en 1984... ...el presidente Raúl Alfonsín... ...ellos habían tenido una dictadura más corta pero terrible... ...en pérdida de vidas humanas, en desaparecidos entre 1976 y 1983... ...cuando en 1984 recuperan la democracia, se organiza, cosa que aquí no se hizo... ...una comisión de la verdad, descubren que tienen 30.000 argentinos desaparecidos... ...y el presidente Alfonsín, asumiendo los riesgos políticos... ...para la estabilidad democrática de esa recién nacida eh, nueva democracia argentina... ...decidió enviar a los generales de las juntas militares a juicio como todos ustedes saben. Y en aquel momento dijo esa frase que a mí me parece también pertinente para la transición española, no tengo otra opción, construir una sociedad democrática sobre la base de estos crímenes impunes sencillamente no se puede porque sería una claudicación moral que ningún Estado de Derecho se puede permitir. Bien, ahí es donde yo creo que empezamos a torcer el renglón eh, en la transición española, eh, ...todos o la mayor parte, desde luego los que tenían responsabilidades políticas entonces... ...aceptaron esa claudicación moral y de alguna manera nos convertimos en un país próspero... ...que en muy pocos años ingresó en la Unión Europea... ...pero que carecía de un ADN ético que nos hubiera permitido hacer verdaderamente una ruptura... Quizá en el 75, 76, 77 no había las condiciones, pero desde luego en el 85, que ingresamos en la Comunidad Europea, España debió hacerlo, y si España no lo hizo, que no lo hizo, la Unión Europea debió exigirnos que ajustásemos cuentas con el pasado. Pero pasar esa página sin haberla leído es, de alguna manera creo yo, una de las causas de esta falta de valores que estamos pagando en, en, en su manifestación más crítica en este momento, que es en la corrupción. Hicimos, yo suelo decirlo, pero me parece que es una expresión eh, quizá cómica, pero que describe muy bien. Hicimos una transición de low cost, no quisimos pagar el precio de lo que había que eh, poner en orden en aquel entonces, y como hicimos una transición de low cost, pues nos salió una democracia de todo a 100. Muy imperfecta, muy incompleta, que tenemos que ser capaces de terminar de construir porque es la única manera, es la única forma de organización, en la que una sociedad puede realmente convivir eh, en condiciones democráticas. Tuvimos una distribución territorial eh, de la autoridad del Estado caótica a partir de aquel momento, porque no solamente no terminamos con los ocho mil y pico entes municipales que ya teníamos más las eh, dip 50 diputaciones provinciales, le añadimos las 17 comunidades autónomas, con lo cual nos encontramos con un país que tiene más funcionarios públicos, más luego todas las fundaciones, más luego todas las sociedades mercantiles de las corporaciones municipales, parte de cuya patología vemos muy claramente en Granada con Emucesa, con el TG7, eh, con, con los disparates que se han hecho en el caso de Casa Ágreda, que viene todo de ahí, de un desorden absoluto y una eh, sobredimensión de la administración pública, que es completamente innecesaria, que es ineficiente, que es carísima, pero que además, sobre todo, es caldo de cultivo para la corrupción, porque es imposible controlar tantísimos funcionarios y tantísimos entes. No hicimos la reforma del Estado, no reformamos la policía, no reformamos los servicios de inteligencia, no reformamos el ejército, por no reformar el ejército nos dieron un golpe de Estado, por no reformar la policía y los servicios de inteligencia, tuvimos durante la siguiente década terrorismo de Estado y no reformamos la justicia. Y eso es en lo que, como de alguna manera entiendo algo más, eh, quisiera centrarme porque es parte del problema que hoy padecemos. Pero sobre todo no entendimos algo que, sin embargo, está absolutamente elaborado en otros países con mayor tradición democracia. Nosotros nos creímos... ...que la democracia era el sufragio, con que haya elecciones, con que cada cuatro años podamos decidir quién nos gobierna... ...en todos los niveles de la administración, con eso ya somos una democracia y no es verdad. La democracia es sufragio, pero el sufragio en realidad es la precondición, la democracia es el principio de legalidad... ...es el Estado de Derecho, es que las controversias se resuelvan con las herramientas de la legalidad ante los tribunales de justicia... Y si no tenemos un poder judicial independiente que arbitre esos conflictos, que resuelva esas controversias, que asigne la legalidad a quien la ha vulnerado, entonces vivimos de alguna manera eh, pues, en un estado, desde luego no de derecho, tampoco vamos a decir que estemos eh, en un estado de naturaleza, pero sí, en buena medida, hemos vivido muchos años dejando prevalecer la ley del más fuerte, que es justamente el principio opuesto a la democracia, la democracia no deja de ser finalmente la ley del más débil, una sociedad en la que, en la calle, todos somos diferentes, unos son ricos, otros son pobres, unos somos guapos, otros somos feos, otros somos hombres, otros somos mujeres, pero de la puerta de los tribunales para adentro, todos somos iguales. Y eso, hoy en día, en España, sigue siendo una quimera. Y como consecuencia de no haber asegurado la legalidad, estamos perdiendo el sufragio. Porque sí, elegimos cada cuatro años, pero ¿a quién elegimos? ¿Elegimos realmente a quien nos conviene, a quien nosotros queremos? ¿O la financiación ilegal de los partidos políticos pervierte el sufragio al punto de que los que salen elegidos obedecen más a quien les han financiado que a quien les han votado? Porque eso es a lo que estamos asistiendo. Estamos asistiendo al funcionamiento de instituciones que han sido cooptadas por los partidos partidos que tienen un funcionamiento muy lejano al de una institución democrática y que han sido a su vez cooptados por sus aparatos, que es en los que reside esa corrupción que estamos padeciendo, aparatos que a su vez, al ser financiados por las grandes corporaciones, han sido también cooptados por ellas. De manera que si tenemos instituciones cooptadas por los partidos, que están cooptados por sus aparatos, que están cooptados por las corporaciones, no tenemos un Estado de derecho y tampoco tenemos sufragio, tenemos un Estado capturado. En los años de las vacas gordas, en los años de las alegrías de los fondos estructurales de la Unión Europea, donde sobraba dinero para todo, había autopistas, tenemos más kilómetros de trenes de alta velocidad que Estados Unidos, que cualquier otro país de la Unión Europea. En esos años de gasto disparatado de vacas gordas, no fuimos capaces de poner los límites, los ciudadanos, pero no fueron capaces de poner los límites las instituciones que se supone que están a nuestro servicio porque nosotros las pagamos. Entonces, ¿por qué durante 30 años, vamos a decir, y ahora aludiré a los últimos 10, donde yo creo que sí empezamos a tener signos de esperanza, toda esa corrupción se generalizó porque no fue detenida a tiempo, porque nadie fue capaz de poner orden en la corrupción del Partido Popular con eh, Naseiro, nadie fue capaz de ponerle el cascabel al gato a la corrupción del Partido Socialista con el caso Filesa, porque el magistrado del Tribunal Supremo, no sé si ustedes lo recordarán, eh, Marino Barbero, que era un jurista progresista, eh, que había sido elegido magistrado del Tribunal Supremo a propuesta del Partido Socialista, pero que fue a registrar la sede del Partido Socialista de la calle Ferraz en taxi, Nada que ver con estas operaciones de lezo y que estamos viendo ahora, afortunadamente, un magistrado del Supremo con el secretario judicial se fueron en taxi, el taxi esperó mientras ellos registraban. Naturalmente no consiguieron gran cosa, no porque no se esforzaran, el magistrado fue linchado, sus compañeros no le secundaron cuando pidió el procesamiento de Alfonso Guerra por delito electoral. Aquí no hay condenas por delito electoral, a pesar de que es delito financiar ilegalmente las campañas con fondos en cuantía superior a la autorizada para cada elección y con fondos procedentes, obviamente, de una financiación paralela del partido político. Y el otro caso, donde a mi modo de ver se murió la independencia judicial, se en medio murió con Marino Barbero, que abandonó la carrera judicial y se, y se jubiló como profesor y se terminó de morir con Luis Burón Barba, que los más mayores igual se acuerdan de él, que era un señor también, que era un jurista progresista, que fue fiscal general del Estado, que fue el primero y hasta el día de hoy el único fiscal general del Estado que se puso la toga para ir a defender un recurso ante la sala segunda del Tribunal Supremo y ese recurso era el del 23F, ese señor fue el que consiguió que al general Milán del Bosch le pusieran 30 años y a Tejero y a Armada. Ese señor unos meses después de hacer ese servicio indiscutible a la democracia española tuvo la osadía de permitir a los fiscales de Barcelona sin pedirle permiso al gobierno que interpusieran la querella criminal de Banca Catalana contra Jordi Puyol y fue destituido. Y ahí se terminó de morir. Se había muerto la mitad con Marino Barbero, la otra mitad se murió con Luis Buron Barba. Y nos eh, pasamos todos esos años de las alegrías eh, financieras sin control ...porque a los partidos no los controló el Tribunal de Cuentas. Yo, como eh, para muestra vale un botón, siempre cuando hablamos del Tribunal de Cuentas... ...pongo, por ejemplo, que la responsabilidad por alcance de Jesús Gil en el Ayuntamiento de Marbella... ...se dictó por el Tribunal de Cuentas 20 años después de que se hubiera producido la malversación de los fondos... ...cuando Jesús Gil ya se había muerto, cuando sus herederos evidentemente no pagaron lo que el Tribunal de Cuentas reclamaba... Y parece que la eh, corrupción de Marbella no era precisamente secreta. Se producía eh, con luz y taquígrafos, a la luz del día, con notoriedad. Notorio es, decía un magistrado viejo, lo que los pájaros se comunican de alero a alero de los tejados. Lo que todo el mundo sabe. Todo el mundo sabía que el ayuntamiento de Marbella era corrupto. ¿Por qué no le paró el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? ¿Por qué las salas de lo contencioso administrativo no frenaron los desmanes urbanísticos? ¿Por qué hubo que llegar desde Madrid, eh, desde la Fiscalía Anticorrupción, remover a la magistrada de Cana de Marbella, remover a dos magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga para que por fin el tribunal inhabilitara a Jesús Gil por el resto de su vida porque le metieron 28 años de inhabilitación? El Tribunal de Cuentas no se enteró hasta 20 años después de todo eso que salía diariamente en los periódicos. Pero el Tribunal Constitucional, que ha ayudado a construir el Estado de Derecho? El Tribunal Constitucional ha hecho algunas sentencias estupendas, maravillosas, pero hay una cuestión básica respecto de toda la ilegalidad que heredamos durante la transición que ha sido incapaz hasta el día de hoy de entender y de declarar y es que la interrupción de la Constitución de 1931 fue ilegítima y a, España, a los españoles no nos dieron derechos fundamentales en 1978 con la nueva Constitución. Nos los restituyeron porque nos los habían quitado de una manera ilegítima. Falló el Tribunal Constitucional, falló el Tribunal de Cuentas, falló la agencia tributaria. En los dos casos más grandes de fraude fiscal de los que en ambos fue acusado Emilio Botín, las cesiones de crédito, los seguros de prima única, en ninguno de los dos acusó la Fiscalía ni acusó la Abogacía del Estado fueron acusaciones populares y terminaron como terminaron, con una doctrina ad hoc establecida por el Tribunal de Cuentas. Como se estableció, aquí los cambios jurisprudenciales tienen nombre propio, hay una doctrina de la prescripción y del ejercicio de la acción popular que se llama Emilio Botín, hay una doctrina de la prescripción que se llama César Alerta del Tribunal Supremo, hay otra doctrina de la prescripción del Tribunal Constitucional que se llama eh, Los Albertos, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y podría ponerles más ejemplos. Eh, no nos ha ayudado la radio televisión española, que es de todos y que pagamos entre todos y que parece un boletín del partido, gobierne quien gobierne, y a mí me gustaría que la televisión española se pareciera un poco a la BBC, o a la, a la televisión sueca, que es 100% de los suecos, pero que en el, el gobierno no tiene ninguna competencia sobre ella. No nos ayudó el Banco de España, porque todos veíamos la burbuja inmobiliaria, todos veíamos venir la crisis económica y nadie detuvo el saqueo de las cajas de ahorros, que eran los bancos de todos nosotros, porque era donde estaba nuestro dinero, eran obras sociales que desaparecieron, que hoy ya no existen, y es porque fueron saqueadas a la vista, ciencia y paciencia de las autoridades que tenían que haberlo impedido y no lo impidieron. La Defensoría del Pueblo, eh, hay graves eh, ataques a los derechos fundamentales de todos nosotros que han recibido un absoluto silencio eh, por la Oficina del Defensor del Pueblo durante muchísimos años, ha sido una de las figuras fallidas de nuestra Constitución porque se suponía que era la institución que cuidaba de nosotros y la verdad es que ha cuidado muy poco. ¿Y el Poder Judicial? ¿Qué ha pasado con nuestro Poder Judicial? Bueno, pues ha pasado esto que les decía de Marino Barbero, ha pasado lo de Luis Burón Barba, ha pasado sobre todo que así como el primer consejo del Poder Judicial sí fue realmente representativo, democrático, en esa época todavía naif de consenso de finales de la transición, en 1980 se eligió... ...con un consenso de todos los partidos, un consejo del Poder Judicial... ...con 20 vocales que eran los mejores juristas que se encontraron... ...unos habían sido propuestos por unos partidos, otros por otros... ...pero hicieron equipo, hicieron un gran avance... ...hicieron una dotación de medios personales y materiales importantes... ...hasta 1985, en 1985 ya teníamos el GAL, ya teníamos Filesa... ...y entonces el Partido Socialista que tenía mayoría absoluta en el Congreso... ...dijo vamos a cambiar el sistema de elección de los vocales... ...del Consejo General del Poder Judicial... ...y los 20 van a ser elegidos por el Parlamento... ...10 por el Congreso, 10 por el Senado... ...por un procedimiento donde empezaron a producirse... ...entre el PSOE y el PP... ...y luego ya con Aznar, entre el PP y el PSOE... ...los mismos consensos, pero eran... ...yo pongo los que me da la gana... ...y a cambio de eso te dejo poner a ti... ...los que por tu cuota te correspondan... ...que a ti te dé la gana... ...se produjo una caída en picado de la calidad profesional del principio de mérito y capacidad que está en nuestra Constitución por el cual se debe acceder a los cargos públicos, empezaron a elegir los peores, acuérdense de Gómez de Liaño, acuérdense de Pascual Estivil, y esos son los que elegían a los magistrados en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, el proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional se politizó de la misma manera, y entonces empezaron a ser elegidos no los mejores, sino los más adictos. Y las consecuencias las estamos padeciendo hasta el día de hoy. Eso por no mencionar que, naturalmente, en el momento de la transición tampoco se hizo ninguna reforma del Poder Judicial, todos los magistrados y los fiscales del Tribunal de Orden Público, que era el Tribunal de represión política del franquismo, el 4 de enero de 1977, por un decreto del gobierno de Adolfo Suárez, pasaron a ser magistrados y fiscales de la recién creada Audiencia Nacional. El Tribunal de Orden Público desapareció, emergió la Audiencia Nacional. Y después de eso, ¿qué han venido haciendo los sucesivos gobiernos con el Poder Judicial? Pues mantenerlo en una situación de incuria permanente, sin recursos personales, sin recursos materiales, porque no les interesaba el control que podía ejercer sobre su actividad de gobierno, sobre la administración de la cosa pública, un Poder Judicial que fuera verdaderamente independiente. Hasta el día de hoy tenemos en España la mitad de jueces que la media de la Unión Europea no que el que más, sino que la media. La media está en 21, nosotros tenemos 12 jueces por 100.000 habitantes. Es una cantidad ridícula, es decir, la mitad de los que necesitaríamos para empezar a hablar de que somos un país europeo medio. Y de fiscales tenemos 5 y te deberíamos tener 11. Estamos por debajo de la mitad de la media europea. Entonces, ¿qué desempeño tiene nuestra justicia? Pues el, el, que, el que pagamos el que Tenemos la justicia que nosotros hemos decidido tener o que nuestros representantes en el Parlamento han decidido que tengamos. Eso habría que matizarlo. ¿Y qué es lo que han hecho los sucesivos gobiernos? Eh, y en este sentido la Audiencia Nacional, donde se concentran todas las causas más importantes de corrupción, pues es demostrativa. Han incrementado exponencialmente en esos tribunales especiales el número de fiscales y han congelado el número de jueces porque dentro de la independencia de que disfrutan los jueces y la que disfrutan los fiscales pues es evidente que comparativamente y aunque la situación no sea perfecta la de los jueces es mucho más amplia que la de los fiscales. Bien, en el año 95 había eh, seis jueces centrales de instrucción en la Audiencia Nacional si se acuerdan ustedes, fue cuando Garzón decidió presentarse a la política, se marchó un rato, en ese momento había cinco, cuando él volvió, el que había estado sustituyéndole, le crearon el jugador número seis. Bueno, desde 1995 había seis jueces centrales en la Audiencia Nacional. ¿Cuántos hay hoy? 2005, 2015, 2018, es decir, 23 años después, en el 95 había seis, en el 2018 hay seis. ¿Y quiere decir que la litigiosidad no ha aumentado? No. Que ha aumentado el número de fiscales, que había también seis en el año 95 y ahora hay 60. Entre los fiscales de la Audiencia Nacional, los fiscales anticorrupción y los fiscales de la Fiscalía antidroga. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes instruyen las causas son los fiscales. Y los fiscales están obviamente sometidos a un control mucho mayor que el que tienen los jueces. Y además, incluso esos fiscales en estas megacausas de corrupción no son capaces de controlar toda la información de manera que la instrucción la llevan en realidad la policía y la Guardia Civil. Bien, y eso es lo que ha cambiado. Porque en relación con los fiscales, de los jueces ya hemos hablado y del Consejo del Poder Judicial, pero en relación con los fiscales sí conviene decir que España desde hace eh, cinco años desobedece las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco, del Consejo de Europa, que ha dicho dos cosas muy elementales, que cualquier gobierno podía haber consensuado en el Parlamento y haber puesto en, en ley y luego en aplicación. Una, que la Fiscalía para ser independiente necesita tener presupuesto propio, la Fiscalía española sigue siendo una parte, como si fuera una dirección general, del presupuesto del Ministerio de Justicia, y la otra recomendación, dado que está en la ley y en la Constitución y no se puede cambiar, que es esa relación que existe entre el Gobierno y el fiscal general, por la cual no solamente lo nombra y lo puede destituir, pero además es que le puede dirigir eh, comunicaciones, pero no sabemos si esas comunicaciones son más imperativas o menos, lo único que decía el Consejo de Europa es, bueno, pues que se comuniquen, no hay ningún problema, pero que esa comunicación sea transparente, que se sepa qué es lo que el gobierno le dice al fiscal y qué es lo que el fiscal le responde al gobierno y que naturalmente eso esté sometido a algún mecanismo de rendición de cuentas, que es esa palabra eh, que en España o esa expresión que en España eh, brilla por su ausencia. Bueno, bien, entonces volvíamos a la Policía y a la Guardia Civil. En 2007, cuando empieza la crisis económica, y se produce un fenómeno que yo creo que es el antes y después el que marca eh, el corte entre lo que había venido pasando y lo que pasa desde esa fecha y es que los españoles vemos que en mitad de ese rescate bancario se rescatan los bancos pero no se rescatan las familias y las familias españolas empiezan a no poder pagar las hipotecas y los desahucios empiezan a echar familias a la calle. Y en ese momento, por primera vez desde la transición, la sociedad española vuelve la mirada a su justicia y hace descansar en la justicia, en los tribunales, la responsabilidad que en la Constitución tenían desde 1978, pero que había pasado desapercibida porque no había habido una demanda de justicia como hay a partir de ese momento. Y en 2007 se empieza a producir una reacción, porque durante dos o tres años asistimos a toda esa eh, situación desastrosa de familias que se quedan en la calle, se despiertan primero mecanismos de solidaridad pero finalmente se despierta una demanda social de justicia empieza a sentirse escándalo por casos de corrupción que antes habían recibido muy poca atención por parte de los medios de comunicación y por parte de la opinión pública y debo decir que es también una opinión personal pero, pero, pero derivada de mi experiencia profesional, los primeros que reaccionan son la policía y la Guardia Civil. Porque son sociedad al final, porque también son ciudadanos, porque entienden también que las obligaciones son los que empiezan a hacer unas investigaciones que nunca se habían hecho antes. Y yo he sido fiscal anticorrupción desde 1995. En aquel momento no se intervenían los teléfonos de los corruptos. Y no teníamos unidades de policía como la UDEF o como la UCO, que hacen esas operaciones que estamos viendo ahora, afortunadamente, cada día o cada semana. Ellos reaccionaron los primeros y ellos arrastraron a los jueces y a los fiscales a hacer un trabajo que la sociedad les demandaba y que hasta entonces no habían hecho. Bueno, esos son los resultados que nos han llevado a la sentencia condenatoria de Gürtel de ayer. En realidad la lucha contra la corrupción es eh, relativamente sencilla en cuanto a las directrices de lo que hay que hacer, en cuanto a las políticas que se tienen que articular para combatirla eficazmente. Y debo decir que esta última parte, eso de la Guardia Civil y la Policía llevándose cajas y cajas de papeles y señores de mucha corbata detenidos, eh, es solo, vamos a decir, el 10% residual. La Convención de Mérida dice que la lucha contra la corrupción es básicamente rendición de cuentas, que es transparencia, que es integridad, que es participación de la sociedad, que es compromiso de los medios de comunicación y que solo para los casos más recalcitrantes queda la administración de justicia penal. Dice, participación de la sociedad y eso se traduce en educación, que obviamente si hubiéramos empezado hace 40 años estaríamos en otro punto, pero bueno, nunca es tarde, habrá que empezar educando a los niños que no se tolera la corrupción con información, y ahí hay una enorme responsabilidad de los periodistas porque los medios de comunicación en muchas ocasiones pertenecen a esas mismas corporaciones que tienen el Estado capturado y por lo tanto tienen que ser ellos, como son los jueces y los fiscales, que se oponen a sus jefes y a los tribunales más eh, superiores para decir esto es lo que impone el principio de legalidad y hay que intervenir, los ciudadanos tienen que intervenir en los procesos de decisión. Hay que participar en los ayuntamientos, hay que participar en las instituciones, hay que organizar, como existen en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, organizaciones no gubernamentales que se dedican nada más que a controlar la tarea de gobierno, del gasto público, de la formación del presupuesto. Hay que imponer el imperio de la ley, hay que hacer una gestión adecuada de los asuntos públicos, hay que eh, practicar la integridad, la transparencia, la rendición de cuentas y, como les digo, por último, la justicia penal. Eh, pero no es tanto perseguir al corrupto que se ha llevado el euro, eh, es crear las condiciones para que no se lo pueda llevar. Es que los euros que salen del bolsillo del ciudadano y entran en la administración tienen que transitar con toda transparencia hasta que vuelven a salir de la administración convertidos en un servicio social en una prestación o en gasto en interés de la comunidad. Mientras no seamos capaces de ver transitar ese euro con total transparencia, estaremos en las condiciones penosas de las que venimos. Ahí habría también en los momentos de la transición dos expresiones que yo creo que eh, indican claramente cuáles son las posiciones contrapuestas en esta materia. Eh, la del alcalde Tierno Galván, que dijo cuando le preguntaban por sus ingresos, por su dinero, por su patrimonio, eh, pues sí, claro, tengo que dar todo porque soy el alcalde de Madrid y los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Y otro alcalde de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, que poco tiempo después, cuando le hicieron la misma pregunta, dijo, eso eh, forma parte de mi derecho a la intimidad. Bien, evidentemente eso no es así, pero en todo caso tenemos que ser capaces de construir eh, con la sociedad y con las instituciones que están a nuestro servicio, porque nosotros pagamos sus sueldos, un procedimiento en el cual la rendición de cuentas, la transparencia, la integridad eh, sean la regla y la oscuridad y la corrupción empiecen a ser la excepción, ahora que tenemos la suerte de que en cierto nivel de la administración de justicia se está haciendo la tarea, que las fuerzas y cuerpos de seguridad le estaban entendido el mensaje que están a nuestro servicio, también pagamos su sueldo, falta que la sociedad se movilice porque no es solamente depositar un voto en una urna cada cuatro años, porque insisto, el sufragio y precariamente no es nada más que la mitad del Estado de Derecho, sino que la otra mitad, la legalidad, tiene que ser eh, impulsada desde la sociedad, tiene que ser reclamada desde la sociedad a todos los servidores públicos que están en todas esas instituciones que yo he mencionado antes y que durante muchos años no han estado al servicio de los ciudadanos, sino al servicio de los intereses de quienes habían puesto en esos lugares. Yo aquí termino y podemos conversar sobre cualquiera de los temas que ustedes tengan aquí. Gracias.